Ya, ya, ya, ya. Ya. ya, ya. Buenas, buenas tardes. Yo me llamo Damari Chavarría. Mis hijos son diez hijos. Tengo. La mayor se llama Mariela, Jafet, Alfonso, Jason, Dixon, Caitlin, Brandon, Chaurín, Yelsin y Jensen. Eh, yo no trabajé aquí, hace más de 20 años estamos aquí, mi esposo trabajó en la bananera, tanto en Terra como en Changina, Oscar Echeverría no le pagó a ninguno, cuando nos dejó aquí no nos daba salario, teníamos que ir hasta matar iguanas y todo para comer con bananos, plátanos y para pagarle a los chiquitos y a la gente de aquí. Y yo nosotros no nos vamos para los cajones, como le dicen, ni yo me quedo aquí porque esto, mejor dicho, es de nosotros, de la gente cuarenta, porque si Dios que nos quedó debiendo, con esto tenemos que quedarnos. Tenemos que quedarnos con esto y las tierras. Porque, Yay, yeah, él, muy bonito, vino y se llevó, se robó todos los salarios de la gente, las liquidaciones y de todo, nos dejó aguantando hambre en la calle, como dicen. y Yay, yeah, francamente, nosotros peleamos es esto. Yo no, yo no me voy para el cajón, ni, al, ni cajón ni alquiler. Ni por mí ni por mis hijos, aquí me quedo. Y si me echan ahí, me quedo en la ronda. Y me vuelvo a meter. Y que me venga a el señor. No queremos, nosotros lo que queremos es este cuadrante. El cuadrante y las parcelas. Porque aquí varias gente trabajaron bastantes años, durante bastantes años toda la gente aquí le quedó viendo plata a ese señor la gente que trabajaba en las bananeras ahí trabajando para qué para que él llegara y se llevara toda la plata y no les pagara el salario a nadie teniendo que matar uno iguana cangrejos y cosas así para le comer a los chiquitos porque él no nos pagaba le pagaba los, a la gente a los piones a mi esposo le quedó viendo un montón de plata cuando mi esposo trabajaba en tierra bien changuina y qué hacíamos nosotros mantener a mis hijos con, con pescado con chimbimbo con lo que, sal, con lo que dios mandara para poder sobrevivir nosotros, y mis hijos y la gente que vivimos aquí en este cuadrante. Porque a nadie le pagó. Eso es muy injusto, con, con la gente que hicieron ese señor hacer eso. Y ahora que venga a decirnos que desocupemos las casas. No. Y yo para allá, ese cuadrante, ese cajón no, es un cajón que, que ni alcanza. Imagínense, yo son, somos 12. Más las cosas que tenemos, más el fogón y todo eso, no, yo no voy ahí. Me quedo aquí en Finca 3. Este es el cuadrante que tenemos que pelear nosotros para que nos queden a nosotros y a nuestros hijos. Porque esto, es, lo que se, esto es de, mejor dicho, casi es de nosotros, porque... Es, no, esto no es nada comparado a lo que él nos quitó, lo que él les quitó a la gente, a la gente de aquí, a las bananeras. Esto no es, Pero nosotros vamos a pelear por esto, para que nos quede a todos. Aquí... De aquí no me muevo yo. Ni para el cajón ni para nada. A Guillermo Solís le digo que ella hay que... Que vea bien que el pueblo de Costa Rica lo subió donde está. Que vea, que venga a verla, que venga por la zona sur, solo San José, Guanacaste, Limón. Que venga aquí donde estamos nosotros, la Finca 3. Que venga a ver aquí al cuadrante, que necesitamos verlo, que ya que nosotros el cuadrante Finca 3, Palmar Sur y Palmar Norte y Sierp y todas esas fincas, pero principalmente Finca 3, lo pusimos donde estamos, votamos por él, que venga. Que nos venga a ver a nosotros, los pobres. Que nos venga a ver, que nos venga a ver donde estamos luchando nosotros, que venga a ver a nuestros hijos. Las necesidades que tenemos aquí por medio de, de Oscar Charrería, que él venga a ver, como él dijo que él iba a ayudar a los pobres, que iba a sacar a los pobres, que iba a ver trabajo, que venga a vernos. Que él dijo que iba a velar por nosotros los pobres, que venga a ver, porque vea, sinceramente, la plata de limas que a mí me da son 75 mil colones, porque mi marido tiene un trabajo casual, que es una semana trabaja. Y, y por mes, una, 75 mil colores por mes, antes tengo que pagar luz y agua y tras que vienen eh, las cosas del, de la escuela y todo y que venga ese día, que el, que venga ese día señor, don Oscar Archero, y así lo que tenemos que desalojar. ¡Venga! No. Y que venga don Guillermo Solís y todos sus gabinete, que venga, que se ponga la mano en el corazón, que nos ayuden a nosotros los pobres aquí de Finca 3. Nosotros Finca 3, Chang y Naiterra, Maste, Rabichán y Finca 3, necesitamos la ayuda de él, el apoyo de él, pero necesitamos que él venga aquí a Finca tres.